Por eso digo, ¿por qué me estaba yo molestando en tener estos datos en una posición de memoria y copiarlos a otra? Si los puedo poner directamente ahí, ¿no? Vale, vamos a hacer una cosita. Imaginemos que mis dos... Imaginemos que mis dos paredes no son paredes. Vamos a imaginar que mis dos paredes son dos objetos recogibles, dos colectibles de toda la vida, ¿vale? Y lo que voy a hacer es que yo ahora cuando voy a donde hay una pared y colisiono, en vez de reposicionarme, lo que haga es destruir el objeto simplemente simulando que lo he cogido, ¿vale? Me voy a mi sistema de colisiones. Y entonces tengo por aquí las colisiones y tengo una macro, que, una función que dice Crimson colisiona con sólido. ¿Sí? Y aquí es donde tengo el código que me reposiciona. Porque he chocado con un sólido que son las paredes. ¿Vale? Entonces lo primero que voy a añadir aquí es si el sólido es, un, es el que está, como veis aquí, porque Crimson, mi personaje, está en ix y en ii es donde tengo... La dirección de memoria del sólido que quiero destruir. Yo lo que para destruirlo tengo una función. Man entity. Is set for distraction, creo que se llamaba. Si no me equivoco. Sí, es correcto. Vale. Pero... Esta, esta función de aquí no me sirve de forma directa y necesito que me deis una solución. Esta función de aquí espera que yo le pase en ix la dirección de memoria de la entidad que quiero destruir. Pero si yo la llamo ahora directamente destruiré mi personaje en vez del recogible. ¿Cómo lo hago para pasarle en ix lo que hay ahora mismo en i pero después dejar ix e i exactamente igual que están ahora porque estas funciones no deben nunca modificar ix e i. Por favor, ¿sería usted tan amable de indicarme? ¿Y ix e y tienen que quedarse después de esta llamada igual que estaban. Push x <risa> No te preocupes por eso, lo único que tengo que pasarle x y no modifica nada. Debajo del, call hago del pop de IX. ¿Debajo del call hago del pop de ix? Vale, esto de aquí es una macro, ¿verdad? ¿Sabríais hacerlo sin la macro? ¿Eh? Esto no existe como instrucción, ¿vale? Yo no tengo, yo no tengo una instrucción que me haga load y X en i, sino que eso es una macro que lo que hace es varias instrucciones para ir copiando lo que hay en i a ix. ¿Cómo lo hacemos? Dime cómo. ¿Cómo? 0 y, y x no es la primera posición de ix. Esto es, es y si x contiene una dirección de memoria, yo accedo a esa posición de la memoria y lo meto en A. Pero no estoy cogiendo lo que vale ix. Si x vale 4000, yo me voy a la posición 4000 de la RAM y lo que hay en la posición 4000 lo cargo en A. Pero lo que hay en ix es 4000, no lo que hay en la posición 4000 de la RAM. O sea, creo, creo que no había ninguna posición así. Dime. Sí, eso se puede, pero ahora mismo no quiero hacer eso porque estamos con esto. Y YXH es, Ixh es la parte alta del registro IX. Del, del mismo modo que HL tiene H y L, que son la parte alta y la parte baja del registro HL, IX tiene IXL e IXH, que son parte baja parte alta del registro IX. El único problema es que esta, esta instrucción de aquí es lo que se llama una instrucción no documentada del Z80. Es decir, en la documentación original del de procesador no venía. La CPU sí la hace. Si ponemos el código máquina de esta instrucción, funciona. Pero como es una instrucción no documentada, el ensamblador que estamos utilizando no incluye estas instrucciones, no las traduce a código máquina tendríamos que escribir nosotros a mano el código máquina de esa instrucción en vez de pedirle que lo traduzca. Eso lo hace una macro que hemos puesto en CPC telera que es esta. que No sé si se escribía así con dos subrayados, creo que es. Vale, Pero esta, esta macro ya sí que no os voy a pedir que la hagáis porque es simplemente escribir el código máquina de la instrucción. ¿Vale? La instrucción LDA y XH sí existe, es no documentada, y es como la instrucción LDA. Habría que poner 3A si quisiéramos hacer el 3E, si quisiéramos hacer el LDA. Pues aquí habría que poner DD68, creo que es, básicamente. Entonces, eso no hace falta que os lo sepáis de memoria. ¿Vale? Cargamos en A y XH, ¿qué hacemos ahora? H es la parte alta. ¿La parte alta de X? la parte alta de X. La... Porque no lo lo que habéis dicho, ¿no? Esa es la parte alta. Esa es la parte alta. Esa es la parte alta de X ¿no? ¿Sí? y ahora ¿Sí? Y lo mismo, pero con la parte baja. Y ahora, y ahora lo mismo, mismo pero con la, la parte baja, ¿no? No, a lo pero. Vale, esto es. Y X tiene dos partes. Copio una A y. Me, oh, y copo la parte alta de i a, a y de ahí a ix. Y lo mismo con la parte baja. No tengo una forma de pasarlos directamente. Tengo que pasar intermedio por a. Vale, Esto es lo que hace esta macro. ¿Vale? Y lo digo por dos cosas. Porque al usarlo así es probable que algunos sin querer lo asumáis como una instrucción. No es una instrucción. No se copia directamente. Hace varias instrucciones que tienen un coste cada una de ellas. Pero es que además modifican el registro a por en medio. Cosa que, si lo ponéis así y pensáis que es una instrucción, pues no se os ocurrirá pensar que eso modifica el registro A. Cuidado. O si no, luego vais a depurar en el ensamblador, cuando estéis en WinAPE, cuando vayáis no va a salir de y X. Saldrán las cuatro instrucciones que he puesto yo ahora. ¿Vale? Muy bien. Con esto, ahora ya puedo, teóricamente, si toco una pared, se destruirá. ¿Sí? La flecha no, se si la toco yo. Vamos para adelante, a ver. Hemos destruido una pared, ¿no? Vamos a ver la de detrás. No, es que se ha destruido, que esto antes no lo habéis visto porque lo he hecho muy rápido, pero yo no tengo todavía ninguna consideración en mi sistema de render de qué hacer cuando se destruye una entidad para que se borre, que no lo he hecho aún. Y por eso la entidad se ha destruido. Y de hecho vais a ver que yo ahora me voy hacia la izquierda y paso. ¿Vale? He destruido la entidad. Pero lo que ocurre al destruir la entidad es que no se renderiza otra vez. ¿Vale? Muy bien. Ya tengo mis recogibles. Y de hecho fijaos que están destruidas porque si fijáis arriba... Voy a repetirlo. Fijaos el, el render que es la parte roja del raster. Veréis cómo disminuye en cuanto dejo de renderizar las entidades que he destruido. ¿Lo veis? Destruyo... Y ahora tardo menos en renderizar porque renderizo una entidad menos. Y ahora destruyo y tardo menos en renderizar porque renderizo una entidad menos. ¿Vale? Muy bien. Ya tenemos esto hecho. Ahora que tenemos entidades recogibles, ya, yo digo, ya está, mi juego está hecho. Voy a ponerle un menú y vamos a hacer que pueda empezar partida de nuevo. ¿no? Vamos a poner un menú. Algo rapidito. Todo esto que tenía yo aquí lo voy a llamar menú. Aquí tengo una función game. Y mi función game va a hacer esto. ¿Vale? Me acabo de llevar... Lo que tenía en main... A ver, señores, que se os va la olla y ya nos ponemos en ebullición. Vamos a concentrarnos los 15 minutillos así que quedan y luego ya nos ponemos con el resto. Acabo de poner en game el bucle principal del juego. Simplemente tengo una llamada que es la que me pinta el suelo. ¿vale? Es el Seed Render Level Start, es dibujar el nivel. Y el bucle principal, que de momento no termina. Ahora le haré un final. Y ahora lo que hago es en el main... ¿Qué tendré que hacer? Todo esto lo voy a dejar aquí comentado todavía. ¿El? La instrucción LDIR La instrucción LEDIR lo que hace es: tienes HL apuntando a un sitio, DE apuntando a otro sitio. Y tú lo que haces es ir cogiendo byte a byte, del primer byte a donde apunta HL, y lo copias a donde apunta DE. Tomando como HL como origen y DE como destino que es el nombre por el que se llama de E el registro vale porque es Destiny vale entonces HL es el origen de es el destino copias el primer byte restas uno al registro BC no el donde apunta HL HL apunta a un sitio donde está apuntando en la memoria coges ese contenido y lo copias donde está apuntando de vale memoria no registros, memoria. Decrementas el registro BC que te hace de contador e incrementas HL y BC para que apunten a la siguiente posición de memoria. Y repites tantas veces como BC tenga, con lo cual copias bytes desde donde apunta HL hasta donde apunta DE, tantos como diga BC. ¿Sí? Es un memCPI, básicamente. Y de hecho, si miráis la instrucción memCPI, hace eso. El CPC telera. Hace un LED. Vale, como digo, he copiado el bucle principal del juego a una función que he llamado game. Ahora, si yo aquí hago call game, tengo lo mismo que tenía antes. Vale, yo simplemente hago call game y esto funciona. Y además, como game ahora mismo no vuelve, funciona. Lo puedo probar. Pero yo ahora lo que quiero es, antes de hacer call game, que me salga un menú. Entonces voy a hacer un menú básico, un menú pulsa enter para empezar, que es mi, mi menú estándar, súper mega molón, pulsa enter, poderoso. Como quiero hacer un menú pulsa enter, pues necesito una cadena pulsa enter, para hacer una cadena pulsa enter, una posición de memoria. Vale, Me pongo una, una etiqueta en una posición de memoria y aquí lo que hago es simplemente hacer esto. ¿Vale? En vez de andar poniendo, como ya sabéis, punto de b a mano, pues pongo ASCII Z y eso es poner los puntos de vez de los ASCII, con un cero al final. Y ahora, aquí tengo que llamar cpct string m0, pues vais subiendo, ¿vale? Llamo a la función de drawstring y antes de llamar a drawstring tengo que llamar algo. ¿Quiénes habéis llamado a drawstring sabéis que hay que llamar algo antes de drawstring, ¿verdad? ¿A qué hay que llamar antes de drawstring? Que drawstring requiere en ii la cadena y requiere, si no mal recuerdo, en hl la posición de memoria donde voy a pintar. ¿A qué hay que llamar antes de usar drawstring m0 para poder usarla? ¿No? No porque yo voy a pintar en c000. Nadie ha utilizado otro string. M 0 ¿Por qué? No, no es por pasar a modo cero. No, esta ya es modo 0. Hay una, hay una otra etiqueta para otra función que se llama modo 1. Hay que llamar a cpct set draw char m0 asm antes de llamar a draw string pero no es como cuando se hace el scan del keyboard vale os explico por qué y deberíais saberlo porque voy a poner primero el valor y os voy a explicar por qué cuando dibujamos strings, se llama a dibujar carácter. No a setDrawChar, sino a drawChar. Porque el string lo que hace es ir llamando a drawChar una vez por cada carácter que tenga nuestro string. La función drawChar, para dibujar un carácter, necesita un color de primer plano y un color de fondo. Y para ser más rápida, el color de primer plano y color de fondo que utiliza los tiene integrados en el, en el código que él dibuja. Los tiene directamente puestos, pero lo que tiene puesto por defecto es 0 y 0, con lo cual, si llamáis aquí sin haber llamado aquí, dibujaréis caracteres con color de fondo 0 y de primer plano 0. No se ven, ¿vale? Sí que borrarán aquello que pongáis porque se dibujan, pero no se ven. Esto lo que hace es modificar directamente el código de la función drawCharM0 para cambiar esos valores que hay dentro del código, por eso se llama setDrawCharM0, ¿vale? Muy bien, voy a ver si puedo pintar esto, y antes de pintar voy a poner aquí un bucle infinito, para ver que lo pinto, para que no me salte al juego, ¿vale? He puesto un bucle infinito para poder ver el texto, oh, vaya! No tengo las funciones, están undefined, ¿vale? Estas dos las tengo que poner... Aquí, porque si no, no tengo los símbolos globales. Vale. Ya está. Si no, no tenía los símbolos globales. Ahora tendremos que tener, si todo va bien, un presenter. ¿Vale? Podría haber puesto en el centro de la pantalla y tal, me da igual, lo he puesto ahí. Ahora, eh, le voy a cambiar para la próxima, le pongo otro color, ¿vale? Ahora, yo tengo que hacer un Presenter que funcione cuando yo pulse la tecla Enter en el momento de la pulsación. No, si la tengo mantenida pulsada... Porque imaginaos que mi juego, por ejemplo, usa el Enter para tirar granadas, por decir algo. O que mi juego, al terminar, me dice Game Over, pulsa una tecla y alguien pulsa el Enter. Y justo va al menú y pulsa Enter otra vez porque lo tiene apretado. Entonces, no quiero que si alguien, por casualidad, cuando llega al menú ya tiene pulsado el Enter, le funcione. Quiero que le funcione solo cuando pulso el Enter y no estaba pulsado antes. Por ejemplo. ¿Sí? Eh, bueno, voy a hacer aquí un, voy a hacerme una función que se va a llamar wait key press y mi wait key pressed, ¿vale? Va a ser solo pressed en el momento en el que pulso. No est que esté pulsada, sino cuando hago el key press, el momento de pulsar. ¿Cómo puedo asegurarme? Si yo, por ejemplo, a esto le paso en HL la tecla que quiero comprobar, y ya sabéis que antes de comprobar teclas tendré que llamar a cpct-scan-keyboard, que además tengo la versión rápida, es la que tengo ahora mismo, la fast. ¿Cómo puedo yo estar seguro, cuando compruebo si se ha pulsado la tecla Enter, de que se ha pulsado después de no estar pulsada. Antes de volver a comprobar el teclado, el, la ley de bytes que te dice si no tiene estar pulsada si después de no guardado, ¿entiendo? Siempre, ¿eh? lo está. ¿Puedo comprobar si previamente esa tecla no estaba ha pulsado o no? Puedo comprobar si previamente esa tecla estaba pulsada o no. Y si no está pulsada, pues ya está ¿Sí? Vale, es una opción. Es decir, yo primero miro a ver si está pulsada. ¿Sí y entonces... ¿Sí ha pulsada? Ah, miro a ver si ha estado pulsada. Pero eso lo tendré que hacer todo el rato porque puede que alguien se quede con ella pulsada, ¿no? Claro, yo no puedo mirar a ver si la pulsas antes de que deje de estar pulsada. ¿Qué función utilizáis vosotros para comprobar si una tecla está pulsada? ¿Te vale para comprobar si está y si no está? Porque te devuelve lo contrario. Claro. ¿No? Si no está pulsada es lo contrario de que no. está pulsada. Sí, ya, me parece bien que me lo compres. ¿Vale? CPCT pressed, ¿Vale? Tendremos que hacer un is pressed, pero lo que vamos a hacer es un is pressed para comprobar si la tecla no está pulsada y nos esperaremos hasta que no esté pulsada de modo que mientras está pulsada estamos en un bucle esperando hasta que deje el intro de estar pulsado para asegurarnos de que antes de continuar se ha soltado o está soltada ¿Vale? Así que lo que haremos es un JR Z, que es cuando no está pulsada. Esto está bien? Es lo que quería hacer. ¿cómo deja el flag Z cuando la tecla está pulsada? Por lo tanto, si yo compruebo Z, estoy comprobando si la tecla está no pulsada, correcto. ¿Y yo que he dicho que quería hacer un bucle mientras la tecla estaba no pulsada? Mientras está pulsada, esperándome hasta que deje de estar pulsada. Con lo cual, tengo que hacer es NZ. Aquí y luego repetir esto, vale, para el caso contrario. Primer bucle, me espero hasta asegurarme, porque pasaré de aquí cuando Enter no esté pulsado. Solo llego aquí cuando Enter no está pulsado. De modo que me aseguro que esta comprobación de aquí es cuando pulse Enter. Porque si no repito el Scan Keyboard, es, si este bucle sin repetir Scan Keyboard, estará todo... Eh, bueno, esto, lo, esto no lo he puesto mal, me falta aquí un loop, dos. ¿Vale? Aquí me la van a pasar en HL. ¿Vale? En HL me pasarán la tecla que yo tengo que comprobar. Entonces yo simplemente preguntaré por esa tecla, escaneo el teclado, pregunto por esa tecla, que ahora me falta código para meterlo. Y entonces llego aquí y digo, ¿la tecla está pulsada? Sí, repite. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando la tecla deje de estar pulsada y me vengo aquí. Y entonces cuando llego aquí es, repito el proceso, la misma tecla y digo, la tecla no está pulsada, es decir, está sin pulsar, me quedo aquí. ¿Hasta cuándo? Hasta que pulse. En este primero me aseguro de que la tecla está soltada y en este me aseguro de que está pulsada. Así me aseguro, si pasamos por aquí, de que la tecla ha tenido que ser soltada y pulsada. ¿De acuerdo? Que son los dos estados. Es decir, yo para asegurarme de que la tecla se pulsa, antes tiene que estar suelta. Que es lo que estabais diciendo. Aquí me aseguro de que la tecla esté suelta, liberada, released. Y aquí me aseguro de que esté pulsada. Aquí no. Aquí no. Aquí nunca voy a reconocer varias pulsaciones seguidas. Nunca, ni aunque llame esta función después de terminar. ¿Por qué? Reconocer una pulsación es llegar aquí abajo. ¿Vale? Si reconocer una pulsación es llegar aquí abajo, yo tengo que pasar primero por este bucle que no termina mientras yo la tecla la tenga pulsada. Y luego pasar por este, que no termina mientras yo la tecla la tenga soltada. De modo que para salir de este último tengo que pulsar. Y si llamase automáticamente aquí, como estoy pulsando, no saldría de este. Tendría que soltar. Y pasaría a este y tendría que volver a pulsar. ¿Se entiende? Vale. Me falta una cosa. A mí me pasan la tecla en HL. Y la tecla tiene que estar en HL antes de llamar a Iskiprest. Pero cuando yo llame a scankeyboard se va a cargar HL. ¿Qué hago? ¿Quién, ¿quién me da la solución? Decidme línea y, dónde, y qué escribo. En línea 97, push HL. Push, push HL. En línea 99, pop HL. carga sí? Pop HL. ¿Sí? ¿Suficiente? que menos que y stresta bien se traen. Eh, el fondo no tiene la. No sentido, qué... o sea, vamos. Lo no, no, sé que hace directa es que la pasen en otro CRISPR con su brother pues, sería eficiente si no fuera porque Scankeyboard se los va a cargar todos. Ah, pues, todos, no, o sea, no, bueno, a lo mejor yxi e y y y no. Sí, pero sí. Sí, sabes que siempre eso tiene que estar pulsada de manera claro. para cargar directamente el número de la tecla que es siempre y cuando nadie me llame con otra tecla. Que yo estoy haciendo la función para que me sirva para cualquier tecla. Me la pasan como parámetro. ¿Sí? Que ahora lo tengo como enter, pero si mañana quiero espacio, se la paso como parámetro. No cambio el código de la función. Vale, eh, para el de arriba vale, pero ¿y el de abajo? Como este de aquí abajo también tiene que tener en HL y se lo, me lo voy a destruir. Iskipress destruye HL. ¿Se ¿Eh? lo hace? ¿Cómo lo sabemos? Mira la documentación y mira ¿Miro la documentación? Sí, venga, voy a mirar la documentación. Vale, keyboard, Iskiprest, HL a freír monas. ¿Y por qué no utilizas en el libre IX? ¿Utiliza IX y Podría utilizar IX, pero tendría que estar copiándolo a HL. Me va a costar más copiar IX a HL que hacer pussy pop probablemente. Bueno, a lo mejor no, pero bueno, da igual. Vamos a ver, con push y pop, ¿qué hacemos ahora? No puedo hacer otro push y otro pop. A ver, cuando hago este pop de aquí, este pop lo que hace es leer de la pila y escribir en HL. Por tanto, cuando llego aquí, HL tiene lo que ha leído de la pila, que es lo que habíamos escrito aquí en la pila. ¿Sí? Puedo hacer push otra vez y volveré a meter en la pila lo que ya hay. ¿Sí? Push HL. Leo de la pila y escribo en la pila otra vez. ¿Por qué no? Pero ahora mismo, si, haga, si hago esto, ya está mal. ¿Por qué? Porque si salir... No, no es por eso por lo que está mal. ¿Por qué este código está mal? Porque me de No. Falta un pop. ¿Por qué, fal... ¿Por qué falta un pop? Porque si va para arriba va a hacer otro push el pop. va a estar a un pop. La pila se va a ir llenando en este bucle todo el rato, porque estoy haciendo aquí push, y si esto no sale de aquí, ahora push otra vez y se va a ir llenando en este bucle. Regla importante, mental, todo push con su pop alineado. No puedo escribir como he escrito aquí tres, tienen que ir en parejas. Siempre, si escribís, y esto, ojo, estoy haciendo este esto aquí en clase porque esto os ha pasado. Lo he recibido en tutorías, ¿vale?, He recibido tutorías de registros que no se salvan y se destruyen. De desbordamientos de la pila por no alinear push y pop. Y del problema de pulsar una tecla y no, que no se quede pulsada. Y también he recibido tutorías con Entity Managers, como el que acabo de diseñar ahora, que dentro de poco nos dará lugar a un problemilla que vamos a descubrir. ¿Vale? Así que por eso lo estoy tratando. Push y pop, señores... Nunca se escribe push sin escribir su pop. ¿Dónde va el pop de ese push? ¿Sí? En, 101. No en 101. ¿Aquí? Ahí, por ejemplo, ¿no? Vale. Muy bien, ¿y ahora? ¿Ya está todo o tengo que hacer algo más? Lo mismo abajo, ¿no? Bueno, da igual que sea horrible, hemos elegido y Pop, lo hacemos... ...y comprobamos el que para usar y Pop tenemos que saber usarlo. Porque efectivamente todo esto... ...luego se puede realmente, si le dais un par de vueltas... ...se puede simplificar y hacer menos y Pops. Pero, sin darle vueltas, esto es lo primero que uno hace, que es lo simple... ...y tiene que hacerlo bien. Y cuando hacemos la idea simple de voy a salvar en la pila... ...salvo, restauro, salvo, restauro. Esto tenemos que tenerlo claro y hacerlo bien... Lo que habíamos hecho de escribir dos push y un pop, nunca. Esto no se os tiene ni que pasar por la cabeza. Nunca escribáis un push y, bueno, ya escribiré el pop, luego... no. Escribirlo inmediatamente. Un error de deportamiento de la pila puede ser fatídico, porque puede que no se os dé hasta dentro de no se sabe cuánto en el juego. Si resulta que tenéis solo un push y un pop desalineado, a lo mejor es una función que va escribiendo en cada iteración del bucle una cosa nueva en la pila, y resulta que el programa peta al cabo de seis minutos. Y no vais a saber qué se debe a eso. ¿Vale? Así es que no cometáis ese error. Cuatro sí. microsegundos push, tres, el pop, mientras sean de los registros normales. Si son de IX, e i, 5 y 5. ¿Vale? <risa> Ahora ya tenemos para comprobar la tecla, que lo hemos llamado WaitKeyPressed. Vamos a ver si funciona. WaitKeyPressed y le ponemos en HL la tecla. ¿Vale? Ahora ya tenemos para pulsar Enter y ver si funciona lo de pulsar Enter y mantener pulsado o no mantener pulsado. Teóricamente, salvo que nos faltan símbolos. 101 y 110 símbolo que nos falta el isquiprest asm que no le he puesto el asm vale ahora si ya todo va bien tengo un presenter que lo he cambiado de color pero no es mucho mejor que el azul y si le doy al intro entonces ahora oh dios mío Del teclado de Windows, no, es el mismo que... no, no sé si os habéis dado cuenta, y eso lo miraréis en el teclado de Amstrad que hay dos teclas intro, hay una tecla enter y una tecla intro pequeña y son diferentes y se llaman key return y key enter, la grande es return, la pequeña es enter, ¿vale? Entonces he puesto enter y entonces en el teclado que también tenemos dos va con la pequeña, Vale, para que esto no quede tan feo como he puesto ahora, le voy a borrar la pantalla, que será lo suyo. Voy a borrar la pantalla antes del juego. CPCTM, Clear Screen, ASM, en color 0, y voy a cambiar esto también al color 4 a ver si es mejor que el 3. Y vamos a ver ahora nuestro juego, que en teoría este rojo se ve un poco mejor. Te vale. doy al intro, pasamos al juego, vale ya tengo un menú, puedo hacer así. Pero mi juego no termina todavía, tengo que hacerle un fin a mi juego. Le voy a hacer un fin rápido para no correr mucho. Y el fin más rápido que se me ocurre a mí es poner un contador, descontar y cuando llegue a cero se termina el juego. Rápido y fácil. Voy a hacer esto. ¿Vale? Veis que pongo aquí un contador y lo que voy a hacer es, aquí al final, antes de este JR loop, pongo pop A AF, push A AF y entre medias un deck A. Ah. Y así, si A no es cero, loop. Y cuando A sea cero, terminará mi juego. ¿Vale? Un contador. Simplemente he hecho un contador. Dime. ¿Ah, ¿y no pop? ¿O, o, sí. Buena pregunta. Ahí no me haría falta un último pop y estoy dando unas claves de lo que he dicho antes. ¿Este push y este pop están alineados o desalineados? A ver si se, si se ve entero. Sí. No se acaba el programa, vuelvo al menú. ¿Vale? Muy bien, he hecho un push aquí y en todas estas hago pop que re recupera el de arriba y push que mete uno nuevo. Mal, mal porque me falta un pop, pero porque, pero yo he hecho aquí algo que podría simplificarse. Push no cambia los flags. Correcto, este push en vez de hacerlo aquí lo pongo aquí y entonces se hace al inicio del, del loop, se hace el pop al final y si no vuelvo al loop no hago el push. Si no aquí tengo que añadir otro pop debajo que es lo que estabais viendo. Correcto, eso es lo que quería que vierais. Ahí, ¿vale? Salvo el valor al principio del bucle, lo restauro aquí, lo meto decrementando y si vuelvo al bucle lo salvo. Si no, no me hace falta volver a salvarlo. Ahora sí, está bien. Muy bien, y ahora esto de aquí que hace Callgame, después de Callgame puedo hacer JR Repeat, por ejemplo, y pongo Repeat. ¿Sí? ¿O falla algo? Sí, bueno, eso es porque este coloreador que tengo lo voy a poner aquí, porque si no, no me va a salir el menú cuando termine el juego. ¿No? Vale, teóricamente ya he hecho el loop de menú y juego. ¿No me van a salir las letras? ¿No? El contador está dentro de Game. Cuando Game termine, yo hago aquí JR Repeat, que es aquí. Y aquí es donde van a salir Wait Key Y tienes razón, no van a salir las letras, porque lo tengo que poner más arriba. Tengo que poner el Repeat aquí arriba. ¿Sí? Muy bien. Vale. Recompilo y ahora ya sí que debería de tener mi juego con menú y todo. Debería. Ahora pulso Enter. Enter. Y ahora llegaría un momento en el que cuando dé la vuelta a la flecha, que son 255, pero no he puesto un borrar. No he puesto un borrar, pero ahora si le vuelvo a dar al Enter, vuelve a empezar el juego. Y diremos, esto está completado, voy a poner el borrar, ¿vale? Este, del Clear Screen aquí arriba, por ejemplo. ¿Y el juego está completo? Laura se está riendo todo el rato. Me gusta reírse. Están riéndose mogollón. Las no? ¿Está las resetear las variables. ¿Qué es resetear las variables? ¿Qué es resetear las variables? Pues ponerlas al valor inicial que tenían. Pues, Los inits los estoy haciendo al principio del programa, pero no en el loop. El único, el único init que hay ahí es render init. Y render init lo único que hace es cambiar el modo de vídeo y poner la paleta. Las entidades se editan en el update. Vamos a ver, yo ahora dejo esto funcionar, ¿no? Ahora vuelve al presenter, le doy al enter. Y fijaos, voy a mantener el Enter apretado para ver si cuando vuelva, salta o no salta. Fijaos que lo tengo apretado. Y no salta. Suelto y no salta. Y pulso y funciona. Que es lo que había hecho. ¿Vale? Y es la tercera vez que ejecuto mi juego y va bien. No, no pasa nada. Esto está correcto, ¿verdad? Ah, que pruebe a moverme. Venga, va, voy a probar a moverme. Voy a moverme. Borro esto, me vengo por aquí. Venga, me quedo por aquí mismo. ¿Todo bien, no? ¿Por qué pasa esto? A ver, que esto ya sí que es el final de la clase por hoy, pero no nos hace falta solamente la explicación. ¿Cuál es la explicación? ¿Cómo los pongo como deberían estar al principio? Pues... como las cambió con ¿De dónde los recopio? A donde quería llegar, que es muy importante, si os fijáis, todo esto que hay aquí, yo lo he puesto en mi binario... Lo he cargado desde el binario a la RAM. Y una vez lo tengo en RAM, son cinco entidades una detrás de la otra, con sus datos, son bytes. Y cuando yo muevo mi entidad y cuando borro otras entidades, estoy cambiando esos bytes. Al cambiar esos bytes, quedan cambiados en la RAM para siempre. Mientras dura la ejecución del juego, están cambiados y ya no tengo los originales porque los acabo de borrar, los he sobrescrito. No tengo forma de volver al estado inicial. Porque si yo pongo mis datos en el binario y los copio del binario a la RAM, la forma en la que los he seteado en la RAM es mediante la lectura del binario. Y para la única manera que tengo de volver a setearlos en la RAM es la única que he hecho, que es volverlos a leer del binario, que es donde están bien. Conclusión, si yo lo que quiero es que en la RAM mis datos vuelvan al inicio, yo tengo que tener una forma de inicializarlos en y desde la RAM, sin que sea leyendo desde el binario. Por eso es por lo que yo inicialmente tenía espacio en RAM para las entidades y un espacio de plantillas de entidad que copio a la RAI de entidades. Las plantillas de entidad no las toco, las utilizo para crear nuevas entidades cuando toque inicializando sus valores. Por ejemplo, al empezar el nivel, copio las entidades que tocan de ese nivel y empieza el nivel. Y se modifican en el array de entidades, todo lo que haga falta, pero mis plantillas no se modifican. Los datos para inicializar pueden ser diferentes según el juego. Podéis tener juegos como en el mío, donde yo tenga tres o cuatro entidades que son las que se copian al inicio y ya está. Podéis tener otros más complejos donde tenéis a lo mejor 20 tipos de entidad y se van generando aleatoriamente, pero generarlas aleatoriamente normalmente va a ser creo una entidad nueva, copio los datos plantilla y le cambio su posición o alguna cosa más. Eso es generar una entidad. Esto ya ha pasado otros años, esto que acabo de poner aquí. Si os bajáis juegos de concurso de años anteriores, algunos cuando termináis la partida, la única manera de volver a jugar es volver a cargar el juego por esto. Y este año algunos de vosotros tenéis en algunas partes de vuestro código, incluyendo en algunos casos el manager de entidades, cosas parecidas a esto, no iguales, pero parecidas. Así no está el, niño el día de la ¿El? Que así no está el, niño el día del ah, claro, sí. No trabajar, Muy bien. Así pero el, alta, el sabes, maABra, Claro, así, no. así el jugador juega una partida a tu juego de lucha y luego ya no tiene tiempo de cansarse porque no puede jugar otra, ¿no? claro <risa> bueno conclusión ahora yo todo esto lo dejo como estaba vale señores dejo esto como estaba llamando al entity init aquí Y tengo que volver a crear las entidades como estaban. Todo esto lo hago en el game. En el init de las entidades he puesto manEntityInit y, bueno, esto al principio del game, manEntityInit y la creación con los create que había puesto. Tengo que dejar como estaba el entity. Aquí, esto que había hecho, lo dejo como estaba. Y ya está. Ahora cuando... Ensamble, teóricamente, ahora cada vez que inicio una partida, inicializo el manager de entidades y a continuación copio las entidades a partir de las templates, como hacía antes. Y con eso ahora... Técnicamente, si yo me muevo y borro cosas, ahora, cuando vuelva a empezar la partida, teóricamente, empieza como estaba. ¿Vale?